Hola, esta es la segunda partida de eh, la guía de Ilaoi. Qué rápido que cargo, no me dio tiempo ni siquiera a comentar nada. Eh... Hola, eh... <ríe> básicamente ya subí una partida recién. Probablemente este video se vea a continuación de esa partida. Eh... Este... No, no sé <risa> Esta, esta partida es una partida mucho más vieja Pero que me parece que está Bastante buena también Matchup contra Nasus Es un matchup muy muy bueno Nasus no puede hacerme Nada en ningún punto de la partida O sea, con t y Nasus no juega Pero igualmente Voy a comprar escudo de Doran Porque voy a estar peleando siempre contra él Porque quiero tradear contra él en early Porque si no va a escalar Y no quiero que escale Um, Nasus va con pies veloces Yo voy con agarre el perpetuo. No sé qué tiene que ver la runa de Nasus Pero ahí se La comento Las runas las voy, a, las voy a mostrar al final de la partida ¿Podría mostrarlas ahora? Sí, lo voy a hacer No, ok, bien um, Pero bueno, me imagino última instancia uh, Como secundaria, última instancia O sea, precisión, última instancia Y la de la, la del maná Porque son mis dos mis combinaciones favoritas um, oh, Quizás me pude haber puesto doble tenacidad, porque tienen Pike Nasus y no quiero el, el slow y el CC de Pike y el, el Slow tan abusivo de Nocturn. O sea, de Nocturne, no, perdón, me quedé en la parte anterior. De nasus. Entonces, eh, quizás doble tenacidad me puede venir bien. Porque aparte necesito Tavis porque son todos AD. No hay forma de que me hablan me Merx. Así que está muy bien haberme puesto doble tenacidad en runas. Bueno, acá puleamos un poco, trato de no gastar maná para que. Para que no sepan dónde empezó mi jungla. Bueno, vemos al. al ¿Cómo se llama este personaje? Ya. Yeah. Eh, al Nasus, que ya está en mid. O sea, en top, la puta que me remil parió. Ya está en top. Eh, y está pegando a los minions. Lo cual es bastante bueno para mí. Porque va a ser que se me puse la wave. Y aparte contra Nasus va a ser muy bueno. Porque él no va a poder simplemente hacer nada. Porque va a estar bajo torre. Y es un Nasus en no sé, en top 5. Eh, mientras que yo le estoy friseando. No va a poder hacer nada. Eh, nada, farme los primeros minions. No quiero, no quiero pelear demasiado. Agarra el perpetuo, me voy para atrás. Saca el 2. No puede, no puede. No puedo. No me preocupo porque me trade ahora. Porque cualquier trade que, le haga, que me haga. Lo voy a salir ganando yo. Porque tengo una runa que hace que me cure más. Y además soy un campeón que tiene un Early mucho mejor que el de él. Tengo agarre perfecto, quiero tratar de pegarle Se ve para atrás Claramente él sabe que no puede ganarme en early, así que no me quiere pelear eh, De jungla tenemos un G, es una partida de hiperescalado para el otro equipo Así que estar pusheando ahora, tanto al principio de la partida, me puede ir bien Porque ellos no pueden, no pueden pelearme Bueno, ahí está el G le pego la W para acercarme más a mi línea He al... Al este, básico Q Es un un poco malo, pero no me importa Porque allí se sigue comiendo el daño de todos los minions me la puede, la puede ver risqueado ahí, flashear Yo sigo jugando muy agresivo porque sé que no pueden matarme No tienen daño en early Yo sigo jugando muy para adelante Agarra el perpetuo, no me importa que me peguen los minions Me voy a curar Sigo farmeando, sigo farmeando Acá pongo un guard porque quizás podía estar por acá el, el G O sea, G tendría que estar ahora en, en sus piedras O en... En cangrejo Así que... El guard está bastante bueno Pero acá va a agarrar el perpetuo Y encima le pego la E La farmeo todo Y ahora cuando quiera farmear le voy a pegar la Q O se acerca... Y farme al Minion o yo le pego una Q está pusheando, igualmente le pego la E allí, esa E es muy buena Se va para atrás Si el G no se mueve yo me voy a seguir curando Me da igual con momento Posta que Contra G nocturne, O sea Contra G Nasus Tengo que estar jugando así agresivo en early Pero si no van a van a muy muy fuerte Acá veo que el G está por pelear Y quiero rotar, pero no tengo maná Me hubiera gustado pelear ahí, pero no tengo maná, no tengo maná Tengo que irme sí o sí. Probablemente vuelva caminando Para que... Para que G no me pueda gankear A ver qué compro, supongo que unas Tavis Imagino una No, anti-healing Bueno, me parece bien, Nasu se va a curar un montón Además... G también se va a curar bastante Así que me parece bastante bien Esta wave se va a pushear Es un slow push hacia mí Porque hay más minions Y además porque antes la wave estaba acá Y las dos waves crashean. Y hay más minions de un lado y se van tirando hacia mi lado, no se sé, entendió una mierda lo que dije Pero no importa da. Bueno ahora llego Voy a esperar al cooldown de la pasiva esperando acá probablemente para poner bien el tentáculo, no quiero poner un mal tentáculo Ahí está Y ahora Que el Nasus va a querer irse para atrás Yo voy a Es lo pushear, tranquilo Quiero farmear La verdad es que ahora no me importa Bueno, la verdad sí, debería estar pusheándola Tendría que tratar de sacar placas Yo juego tranquilo con farmear voy a estar bien Nivel 6 Y esto es un slow push Así que ya he decido empezar a pushear Además que Nasus no va a llegar a farmearse todo Bueno, ya llegó Pero la verdad es que no, no me importa Es nivel 5, así que puedo simplemente jugar muy agresivo Le pego la E, una E muy fácil Básico Q Básico W Le quitado el alma Más 25 de oro Y ahora quiero aprovechar De que él No es level 6 Y yo sí Para simplemente Seguir para adelante Y seguir para adelante Y seguir para adelante Ahora level 6 Pero la verdad es que no me importa Le puedo seguir ganando igual A ver si te el básico Sin querer Creo que no se va a romper el alma No Pero bueno No importa Ahí quería tratar de baitear la E. O sea, baitear su W. Sé que él no va a poder matarme y no me voy a poder comer ningún tower hit. Así que baitear esa W puede estar bastante bueno. Además el Shi puede ser que esté por top. Y la R, la W de lasum me da un slow al que no puedo, no puedo contener de ninguna manera. Ahora voy a baquear, no tengo más nada, así que vaqueo, te peo. A ver qué me voy a comprar me voy a comprar, me voy a comprar unas tabis y... nada más nada más, ok, genial quizás un pinky me compre no, no me compré nada, no me alcanzaba ok, genial eh, esto de nuevo se lo pullea para mí, así que... No me, no me importaría mucho quedarme por atrás si fuera un matchup malo pero como es un matchup muy bueno ahí... Mato a los minions y le tiro la E y el alma se rompe. Siempre está muy bien ocultar tu E con la animación de la Q. Y ahora que le da la placa. La verdad que te lo haré un poco porque tengo... Porque tengo... ¿Cómo se llama? Anti-healing y eso va a ser que la torre me pegue, me había olvidado, la verdad eh, pero bueno, gordeo el heraldo y ahora me voy a comer una palta y voy a volver a línea y todavía tengo R así que puedo jugar bastante agresivo no sé dónde está allí pero si viene Wancheteo al G y al, al... al este lo voy a matar al Nossus lo voy a matar porque todavía no tiene daño yo sigo pusheando. Yo sigo para adelante Lo quiero a resonar de los minions Porque tengo un poco de ventaja ahora Me saco un nivel Agarra el perpetuo Y ahora va a querer... Ahí está Eso es muy lindo Eso fue muy lindo El chabón pensó que yo iba a tirar la Q Hacia acá atrás Porque estaba mirando hacia atrás O sea, mi personaje eh... Estaba dando la cara hacia la izquierda Ahora que le pego la W Y ahora me voy para atrás Y él piensa que puede venir y farmearse este, este tentáculo con su Q Porque estoy mirando para otro lado Pero No se da cuenta que la Q La casteo para atrás No lo ve, ve la animación de la Q pero piensa que va para este lado Así para el canon o para la wave Pero no se esperaba que vaya hacia él Entonces le pego la Q saca el tentáculo pero yo le pego la W y me voy a curar le pego la E, una vida asegurada pone el tentáculo ya rompo el alma y es muy bonito eso eso fue una play muy bonita o sea, uy Ups. bueno esto es un problema, de si es una doble en bot pero pero estoy bien todavía eso quiere decir que puedo seguir pusheando puedo jugar agresivo ah esa, esa fue un problema entre los tentáculos estoy bien. Nada, nada, nada, está bien, está bien. Puede ser que mi próxima E lo mate. Puede ser que mi próxima E lo mate porque.. Porque tengo.. Tengo R. Tengo flash. Se farmea al Minion de ahí. Lo tiro. Y ahí se murió. Está bien, todavía no vaqueo, va a perder el canon Y además me lleva placas eh, bueno Sabiendo que ahí va a romper el alma, ultié A último momento para que no se espere eso Y los tentáculos que estén cerca de él peguen más rápido Pero bueno, él también flasheó Yo también flasheé por la torre Así que, yo creo que está bien Va a tratar de pegarle la E ahora, me imagino Ok, no, me quiero ir Ah, pero voy a perder la placa Ah, pero no tengo nada, claro, está bien Sí tengo, eh, está bien, está perfecto Perderé la placa pero no me muero, que es importante Estoy en una posición muy regalada ahora No tengo Flash, no tengo R Y el Nasus acaba de vaquear. Eh, voy a rushearme Ok, voy a explicar esa lágrima, puedo explicarlo sheet, Primero, vaqué porque si está en top No tengo manera, no tengo R, no tengo Flash Nasus vaqueó, me puede matar, muy tranquilamente Así que Vaqueo, reseteo Si no me puede matar Nasu no me puede matar Y aparte gasto toda la ventaja de oro que, que saqué recién Bien Me voy a armar eh, Hullbreaker Como siempre De primer ítem Porque es muy buen ítem Aunque no vaya a estar incluso en, tanto en top eh, Así que saco bacteriófago Y como me sobran 400 de oro Y veo que me estoy quedando siempre sin manada Me voy a comprar una lágrima La voy a vender muy a la larga Pero no me importa demasiado tampoco Estoy, estoy bastante... Bastante cómodo todavía. Perderé oro, perderé como 130 de oro, pero. No es como que me importe. Quiero la placa. Así que me quedo cerca y aplico el demonio. Y eso es bastante bueno. Veo al Sheep, pero no, no me importa. Realmente no me interesa. Los mato a los dos. No sé muy bien qué es lo que quiero hacer el G. Ah, está el Pike. E, falló la E. Ulteo a 2. Trato de curarme. Mm. Mm, eso es una paja. Bastante un lucky. Pero bueno, mi Wukong debería poder matarlo, supongo. Porque están low de vida todos. Eh, eso fue un misplay mío. Simplemente tuve que... Si pegaba a la E lo mataba. Si pegaba a la E lo mataba a todos. Bueno, Wukong haciendo cosas que hacen los Wukongs. La, eso. la verdad que la juega bastante bien el Wukong Cancela el gancho, es muy bueno el Wukong La verdad que el Wukong juega bastante bien Además está muy fedeado, creo, ¿no? Está muy fedeado, sí Bueno, bien eh, Si pega la E, mataba a todos Pero bueno, NT No compro nada porque no me alcanza oro Vuelvo a línea Voy 0-1, pero bueno, no importa De farm voy más o menos bien o sea, podría ir mucho mejor pero la verdad es que tampoco está tan mal comparado al Nasus que va con 60 de fan minuto 13 Pero bueno, está, está bien Ahora está poco a poca vida la torre, con un demolish la puedo tirar, así que voy a pushear Además, tengo al Rice y al wu en top topside así que si me voy a pelear estoy realmente bastante cómodo, muy bien Acá el con se a mis minions, pero bueno, no me importa. Está por delante, no tengo problema con eso. Ahí no aplico el demolish, eso es muy importante. No aplico el demolish porque la torre va a caer de igual manera. Acá suena el lazo para que pierda un par de minions. La torre va a caer, no necesito aplicar el demolish ahí. Ese es un demolish que puedo aplicar en esta torre, por ejemplo. No necesito aplicarlo en la anterior. Si ya se iba a caer de todas formas. Tal si acá arriba, trato de pegarle la E, no se la pego. Está bien, me tengo que ir para atrás, no puedo pelear si no tengo la E Tengo R Pero no tengo Flash Sabiendo que está G por acá arriba tendría que poner un guarda ahí abajo Pero creo que no lo tengo, no tengo guarda en CV. Sí está en mid, puedo pelear quiero, quiero proteger los tentáculos, lo más importante es proteger ese tentáculo Y nada, lo de siempre Cosa de la hoy, pusear y pusear y pusear y pusear y pusear Y molestar mucho, además le saco un nivel al Al Al Nasus, así que puedo matarlo O sea, si viene si viene G los voy a matar a los dos probablemente, porque tengo R ya tengo R, flash, tengo E Tengo todo. No me preocupa. Ahí se va a formar el minion, le pego la E. Eh, estoy tranquilo, me fui para atrás para ver si se me adelantaba y se confiaba. Pero no lo hizo. No me fui para atrás para. No me fui para atrás porque tenga miedo de que me mate, porque es imposible que me muera. Bueno, no era imposible, no era. Si me suben los 5, me voy a morir. Pero. Estaba, estaba bien si. Si. Está bien, si se me lo iba a matar Está allí, pero no me importa Ulteo, rompo el alma, Nasus muere Flash de Nasus Flash mío también, pero se voy ahí en la cinemática o sea, en la, en la repetición Este sí está muerto No sé si lo mato, o no leo Es una paja, la segunda vez que flasheo Y no mato, no, no saco asistencia, no saco nada pero bueno, no importa No pasa nada Ahora quería, quiero ir a, a la Quillana, A ver si el Wukong lo entiende No, parece que no lo entendió Mmm, NT Ahora está el dragón, quiero pelear este dragón con mi equipo Para asegurarlo, no quiero que el equipo enemigo se lleve a otro dragón Aunque mi Wukong vaya fedeado Eso no quiere decir que el dragón lo podamos perder Creo que acá me muero Sí, acá me muero, pero no importa el con mata Wukong mata y encima se hace un che, ¿puedo, poner, ¿puedo encajar la cámara ahí? ahí está eh, está bien está bien a ver a qué le ahí está, y me voy a top y nada, no, el che, que difícil que está bloqueando la cámara ahí está y puseo acá el Nasus se quería hacer las piedras, lo vi por el guarde este, así que decidí pelearle, porque claramente le voy a matar. Eh, ahora tengo Hullbreaker y Bamis. Me voy a armar Bammis porque tienen cuatro melees que se tienen que curar y me van a estar pegando siempre. Eh, o sea, me voy a armar Ejida Solar. Porque tampoco tienen campeones muy. con mucha movilidad. O sea, Pike, Shea y Tristana tienen mucha movilidad, pero no me importa. Me prefiero mucho más. Eh, que no se curen Al estar cerca mío Y hacerle daño en área Darle daño en área Antes que la curación tal pike Pero no me importa Puedo Puedo pelear Además El Nashus no tiene ítems todavía Estoy bastante bien Y nada Voy a seguir pusheando Acá se me quiere tirar Tistana Ulteo Y la one shotie. Muy lamentablemente no se esperaba que pegue tanto, pero si lo hago. Ahora que no tengo R, me voy para atrás. Si viene G, G, me pueden matar sin mi R. O sea, si yo no tengo R, me pueden llegar a matar. A ver qué compré. Compré la parte la otra pieza, esta, no sé cómo se llama, esa cosa, por. para el este. Acá el, el G no sé qué estaba haciendo pusheando la wave de top. Eh, así que fui a, a defender. Además, te, tengo que farmear esa wave para la torre. Está Heraldo ahora. Voy a pushear una o dos waves y voy a dejar que mi. Y voy a tratar de ayudar al Goku si me pide ayuda, no. Y si no, voy a seguir pusheando. Voy a para el para el Heraldo. Están peleando en mid, pero yo quiero tirar esa torre. La verdad es mucho más mucho más importante tirar esa torre antes que ganar esa pelea. Además, mi equipo, repito, va muy por delante, así que... Puedo darme el lujo de simplemente... Pegar a la torre y no hacer nada. Además, son 600 de oro muy, muy ricos que me voy a llevar. Ahora sí, esa torre no la voy a tirar porque no tengo demolish, así que voy a tratar de derrotar para pelear en mid. A ver si puedo hacer algo... Mm, un poco tarde llegué, pero no importa, voy a pushear la wave. Voy a tratar de crashear la wave. Acá la me estaba pingueando, no entiendo por qué, así que le saqué maestría. Eh... Voy voy 1-2, pero eso no quiere decir que mi personaje sea una mierda. Yo sigo pegando un montón. El pai que estaba regalado. doble y se muere. Quiero buscar a la quillana, la guillana pasa uh, un problema, puedo guayetear a todo mi equipo Así que nada, crayamos la wey y nos vamos a guardar Le pego la de Tristana, que linda eh En nada sale dragón Tendríamos que estar ya rotando para ir al dragón quizás O mi equipo por lo menos yo quizás me tendría que quedar Demolice a la torre Farmeo, farmeo, farmeo No se va a tirarla Qué suerte que fallaron eso Quiero esperar a que, a que el G se tire con la Q Ahí está Quiero esperar a que G Use la Q Y cuando salga de su Q Voy a tirar la E para atrás sabiendo que él va a salir ahí Por eso todavía no la tiré Bueno Era obvio que no iba a tirar la Q ahí Además tenía a la, a la Kijana atrás si, si no le pegaba la E al... Allí se le pega a la Quillana, así que está bien Tengo Bammis, así que este chabón Está recibiendo daño en área Cuando está dentro mío, eso es un error Pero cuando está dentro mío también recibe daño en área Estoy, estoy tranquilo Ulteo sabiendo que la Quillana se me va a tirar Y ya está, y simplemente se muere Me queda poco se para la E Y simplemente los, los mata a todos Simplemente Quiero volver para atrás, no sé qué pasó no, no, no me acuerdo Qué pasó acá con la tristana Ahí Estaban entre Vi que estaban entre todos los tentáculos y dije es, una, es la oportunidad perfecta Para flashear y pegarle una W y matarla Y es lo que hice Y la maté Con ayuda de mi Wukong, Pero la maté y acá este Azul no tiene chance contra contra nosotros tres. Puedo bloquear. Ahí está. Le tiramos el inhibidor. Ahora reseteo. Ahí me doy cuenta que no vamos a hacer nada más ahora. No podemos tirar una torre. No sé por qué no me fui con el... Ah, porque pensé que el Ray se iba a tirar al... al a la fuente entonces no me la jugué y no me la jugué que nos trolé y me fui para atrás vaya la vez me voy para atrás nada nada nada esto sí se esto sí se hace mucho mucho tiempo pero bueno como mi mi Google se está haciendo el dragón prefiero sonear con Kai'Sa y Shumi para que no puedan ir a defender o sea ir a tratar de robar el dragón Ahora voy a sacar Égida. Y quiero sacar eh, Corazón de Hielo. Porque G me tiene que pegar a Melee. Mal, eh, Pike me tiene que pegar a Melee. Tristana me tiene que pegar a Melee. Quillana me tiene que pegar a Melee. Se tienen que acercar todos mucho. Y aparte todos tienen más o menos bastante Attack speed. Ahí veo el sweeper, sé que viene el G. E a Tristana. R. Q. básico W. W. W. Me curo, y me curo, y me hago una cuadra kill. Eh, eh, ya está. Simplemente, simplemente la voy. Y... Nada, eh, la partida terminó. A ver. Acá lo que pasó es... Acá no le tiré la E todavía al, al G, porque sé que va a tirar la Q en cualquier momento. Así que voy a tirarse al, al Nasus Que está viniendo hacia mí Tiene que pelearme Porque no va a dejar al sí solo eh, El problema es que justo cuando hice eso Vino Tezana y le pegué la de testana Ahí está eh, Acá ulteo para evitar el CC de Pike Pero me lo como igual Ulteo Los tentáculos golpean Tristana se muere Puso la W, me sacan del este, pero no me importa. Le pego al G. Ahí me curé, por lo que la última pack no me, no, me, no me mató. Y acá, aunque tengo un Ignite, me voy a seguir curando. Así que le voy a pegar la W para curarme con el agarre perpetuo. Y le voy a ir quiteando para que mis tentáculos y mis minions le puedan seguir haciendo daño, aparte de mi ejida de fuego. Y ahí se pone. Y ya está. No, no no había chance de que, de que puedan hacer algo ahí En cuanto ultié a 3 personas, en cuanto ultié a 3 ulti la, la, la Team Fightessa la gané La Team fight esa estaba ganada Y eso que no tenía flash Porque si tenía flash Iba a ser mucho más Más, eh, sorprendente Y así es como una y 5, 4, 5, 6, 7 Eh, una, <ríe> una y 3, 2, se hizo una cuadra Kill eh, ese, ese es el... Ahí está la diferencia de... Buildearse bien y buildearse lo que te dicen que te buildees. Una build, un build path normal hubiera sido... Ser senador, into sterax into Hullbreaker, into... no sé.. Em, MR. Por ejemplo. Si yo hubiera hecho eso, en este, en este punto de partida iría con ese senador e iría con sterax y quizás, quizás un bacteriófago del Hullbreaker, quizás, pero, pero, como sé de ítems, como sé pensar y no sé, y no, no, no veo una página que me dice, hola, armate esto en esta partida que no tiene ningún tipo de sentido porque es una build convencional, como sé de ítems y pienso un poco, sé que me tengo que armar. Sé que me tengo que armar. Si yo me hubiera hecho eh, eso que dicen de ser y Esterax. probablemente hubiera sobrevivido. No dudo que no. No dudo que no porque le sacaba bastante nivel a todos. Pero igualmente eh, quizás me mataba en Lasus al final. Quizás en Lasus me terminaba matando. Pero como me armé Égida y tengo anti-healing con eso. Como me armé eh, Cota de Espinas y tengo anti-healing con eso como me armé Tavis y no me pueden pegar nada de daño como armé, como me estoy por armar eh, corazón de hielo no pueden tener Attack speed suficiente bueno todavía no lo tenía pero no tenían no podían hacerme el daño suficiente no me podían bustear como iban a ser como, como iban a ser Tristana Kishana y bueno Kishana no estaba en este de pero sí si, sí si Tristana me iban a bustear aparte Tristana tiene eh, manta Krakens, me iban a hacer mierda y sí, también, pero bueno eh, Ahí está Ahí está lo de saber Un poco lo que hacen los ítems Es muy importante, es lo más importante, los ítems y las runas Son lo más importante da igual si juegas Más o menos mal, más o menos bien No son lo mejor mecánicamente O cosas así, no importa demasiado Mientras que sepas que armarte eh, eh, Está bien, es lo mejor Bueno Las runas eh, Lo que dije antes Agarry y Demolish siempre van acondicionamiento porque sé que es una partida que iba a ser muy late game. Bueno, su render era el minuto 23, pero iba a ser muy late game teniendo un. En otro equipo, un Pike, Kishana. Bueno, Kishana no, perdón. Pike, She, Nasus. Además, en mi equipo tengo un Rice y una. Y una. Kaisa. Entonces, bueno, acá está daño. Eh. Entonces sé que voy a querer jugar para el late game. Eh, así que está bien. Está bien esa runa. Eh, acondicionamiento. Porque tienen el CC de. Prácticamente. No sé, creo que todos los campeones tienen algo de CC en esa partida. El Lodo de Nasus. Si eh, no tiene nada, pero bueno, no importa. La, la ulti de Kishana. La Q de Kishana en modo agua. Eh, Tristana no sí, porque tiene la Q que me vea tiene la E que me CCA eh, Así que necesitaba el, el CC además son todos AD, por lo cual no puedo armarme mercs Así que tengo que armarme, tengo que ponerme tenacidad por un lado eh, Hablando de tenacidad, como tengo, como son todos AD y tengo que armarme mercs no, O sea, tengo que armarme tabis no mercs, necesito mucha... Mmm, Mucha tenacidad, así que tengo doble, doble runa de tenacidad. Está perfecto. Y Presence of Mind porque quiero spamear habilidades. Durante la fase de líneas para molestar al Nasus. Y bajarle la vida. Eh, mmm, pude haber ido en vez de Presence of Mind. Bueno, quizás Presence of Mind sí me lo hubiera dejado. Quizás la tenacidad está estaba un poco de más. Eh, quizás. Pude haber ido con la runa de que el de última instancia que hace que me cure, o sea que pegue más mientras menos vida tenga Eso hubiera estado bueno También pude haber ido a la otra runa, la de la izquierda esa, la de última pelea creo que es La que hace que le pegue más a enemigos con menos vida, porque son todos papelitos O sea, mmm, la guanchoteo, la guanchoteo, la guanchoteo, la guanchoteo, no la guanchoteo, pero no importa eh, no sé, hubiera estado bien cualquiera de esas runas Me parece No sé Bueno, y esta fue la partida eh, Gracias por ver eh, Ahí se puede ver el spike que tuvimos Ahí está la teamfight eh, Es un clip que mandé a Synapse Pero que todavía no me lo aceptó No sé por qué, no lo subí a ningún lado el hijo de puta eh, Pero bueno eh, Espero que... Hayas disfrutado la partida no eh, me parece que fue una de mis partidas más eh, interesantes con el hoy porque empecé muy mal pero terminé escalando muy muy muy muy muy bien y me hice una cuadra kill que es lo importante eh, pero bueno gracias gracias por ver eh, si estás viendo esto probablemente ahora esté en directo en twitch.tv/lover8 tenés el link en la descripción era re video de... eh, eh, no sé chao eh, <risa> No se puede ver. No, mañana.